Bienvenidos a este nuevo capítulo de estructuras isostáticas. En el último video vimos qué son las estructuras reticuladas. Veamos ahora cómo se pueden determinar los esfuerzos internos. Ya que toda la estructura está en equilibrio, los nudos también lo están, lo que nos da dos ecuaciones de equilibrio por cada nudo, por lo que podremos determinar dos n incógnitas. De la relación entre la cantidad de barras y nudos del reticulado simple, se puede asegurar que 2N es igual a B más 3, por lo que podemos determinar los esfuerzos en las barras más 3 incógnitas, que son las necesarias para asegurar el equilibrio del reticulado en el plano. Como primer paso, podemos plantear el equilibrio del reticulado en su conjunto para calcular las tres reacciones. La configuración de los reticulados simples es tal que siempre será posible identificar un nudo que involucre solo dos incógnitas. El cálculo de estas se puede llevar a cabo expresando las dos ecuaciones de equilibrio en el plano para ese nodo. Una vez calculadas, se puede repetir el procedimiento a los nodos contiguos. Para simplificar el procedimiento, es común suponer que todas las barras del reticulado están traccionadas, es decir, tratando de acercar los nudos de los extremos. Entonces, si el resultado es positivo, la barra estará en tracción, y si es negativo, la barra estará en compresión. El método de los nudos es fácilmente programable. Si quieres armar tu propio código para calcular reticulados, puedes ver este capítulo. Existen nudos bajo condiciones de carga especiales. Por ejemplo, en nudos donde concurren cuatro barras alineadas en dos direcciones. El diagrama del nudo muestra dos pares de fuerzas opuestas, por lo que el polígono de fuerzas debe ser un paralelogramo y por lo tanto las fuerzas en las barras que tienen igual dirección deben ser iguales. Consideremos el nudo de la figura, donde concurren tres barras y dos de ellas tienen la misma dirección. La fuerza F está aplicada en la dirección de la tercera barra. Los esfuerzos en las barras paralelas deben ser iguales, y el esfuerzo en la tercera barra es igual a la carga F. Si no hay carga aplicada, la tercera barra no tendrá carga. Es más, en el caso de un nudo sin carga al que concurren dos barras, para que el nudo esté en equilibrio, ambas barras tienen que tener esfuerzos nulos. El método de los nudos es útil cuando se desea calcular los esfuerzos en todas las barras de un reticulado. Sin embargo, se puede usar otro método conocido como cortes de Ritter, para obtener el esfuerzo en una barra directamente. Supongamos que queremos calcular el esfuerzo en la barra BD. Para esto podemos dividir a la estructura por una sección que corte tres barras, incluyendo la barra BD. Tendremos tres incógnitas, que son los esfuerzos en cada una de las tres barras que cortamos y que supondremos arbitrariamente tracción. Planteando el equilibrio de una de las partes del reticulado tendremos tres ecuaciones de equilibrios con la que podremos determinar las incógnitas. Sin embargo, si tomamos momento en el punto E podremos calcular directamente el esfuerzo de la barra BD ya que los esfuerzos de las otras dos barras pasan por ese punto y nos queda una ecuación con una sola incógnita. Si quisiéramos calcular el esfuerzo en la barra BE no es conveniente plantear una ecuación de momento, ya que los esfuerzos de, dos, de las dos barras restantes no se intersecan. Es mejor plantear el equilibrio de fuerzas en dirección vertical. Eso es todo por ahora. Si te interesa, puedes ver cómo programar el método de los nudos, o puedes saltearlo y seguir aprendiendo más sobre reticular.